Miguel Antonio Ortiz denunció este viernes que desaprensivos intentaron robarse su vehículo cuando ese se encontraba estacionado en las proximidades del Palacio de Justicia. Mira, yo estaba haciendo un negocio ahí en, en el Palacio y subí a la Plaza Grisante. No tardé en medio de cuatro minutos cuando volví a buscar el carro, ya lo estaban, estaba detalado una puerta. Pues, no, eso se presume que es un robo, porque intentaron robarlo y para soltarle. A mis compañeros que también tenemos vehículos de renta y de tarsear, que tengan muchas cuentas de mis porque se iban a robar ese carro y ya se había robado otro anterior Yo pasé por la iglesia, que me dieran las cámaras, no hacía eso imposible y estoy pretendiendo yo a la policía poner la, a poner la denuncia para que, porque esto es un bien colectivo, si hoy me pasó a mí pero mañana no le puede pasar a otro, entonces esa gente hay que darle seguimiento para identificar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.